reina. Muchas gracias. Reino. <ríe> Efectivamente. Muchas gracias señora presidenta. Buenos días eh, señorías. Bueno, tenemos hoy una, una PNL que tiene que ver con una región geopolítica especialmente frágil e inestable como es Oriente Medio, un país en guerra desde hace siete años como es Siria y, concretamente, pues una, una localidad que ha sido tremendamente golpeada, una zona como es la de, la de Afrin. Y lo hacemos porque, más allá de, de la inacción sistemática del Gobierno, del Partido Popular y, por lo tanto... Eh, eh, eh, discúlpeme, les voy a pedir porque... No, no, como sé que hay que hablar para... Están ustedes hablando y esta sala es muy pequeña... Sí que les pediría que, por favor, para hablar de las enmiendas, salgan fuera y no molesten al interviniente. Disculpe y... Decía que traemos una, una PNL sobre una zona geopolíticamente especialmente sensible, como es Oriente Medio, sobre un país eh, que lleva siete años en guerra, como es Siria, y sobre una zona, concretamente, que es la de Afrin, que ha sido recientemente golpeada por los ataques del ejército turco. Y lo hacemos porque, más allá de la decía, la lacerante no posición del, del Ejecutivo, del Gobierno del Partido Popular, entendemos que es importante que el Legislativo sí se posicione sobre lo que está sucediendo en aquella zona, en aquella zona del planeta y que lo haga además de parte eh, de lo que entendemos, que es la parte de la, de la mayor parte de la opinión pública del Estado español, que es básicamente la parte de los derechos humanos, la parte del derecho y la defensa, la multilateralidad y finalmente eh, la parte de la defensa inexcusable de la... La paz. Eh, nuestra sociedad, por mucho que algunos traten de hacerlo olvidar, olvidar no, no se olvida de lo que fueron los grandes engaños que nos llevaron a intervenir precisamente en otros momentos en esa zona geopolítica. Y no olvida, sin embargo, hoy la nula acción, como decía, de nuestros gobiernos. hablo de un, Hablamos de un conflicto, como es el conflicto Sirio, en el que los intereses geopolíticos de nuestros países teóricamente aliados, las grandes potencias occidentales hacen que se alineen de forma indistinta con actores regionales importándoles bien poco el equilibrio geopolítico, cultural, étnico o religioso de la zona eh, los derechos nacionales y las soberanías de los diferentes estados y pueblos que, que allí eh, habitan y finalmente los derechos humanos y la vida de la población civil. Siete años de guerra, 500.000 muertos, 2 millones de heridos, 5 millones de personas refugiadas y 7 millones de desplazados son las gravísimas cifras que eh, enfrentamos eh, en este conflicto. En ese marco, la operación eh, Rama de Olivo, eh, perpetrada por el ejército turco por Turquía, se ha saldado con centenares de civiles eh, asesinados y, sobre todo, la alarmante intervención de Turquía dentro de las fronteras sirias. El Estado turco además ha intensificado las masacres contra la población civil en la ciudad kurda o de mayoría kurda de Afrin. Y hay que recordar que en los siete años de conflicto que dura ya la guerra siria, precisamente la zona de Afrin ha sido una de las zonas más seguras y más estables, como demuestra que se haya duplicado su población precisamente recibiendo a mucha población que huía del conflicto Afrin, como es conocido por sus señorías junto a las regiones de Yasira y de Kobane, han formado parte del proyecto de región autónoma de Rojava que busca el encaje de la población kurda en el marco de la realidad, la compleja realidad Siria. Bajo nuestro punto de vista, el verdadero objetivo del Estado turco es golpear a la población civil kurda y evitar, en todo caso, eh, las condiciones para un reconocimiento de cualquier estatus político para este pueblo en el marco de la realidad siria. Resulta evidente, por su práctica en la invasión de Afrin, que el Estado turco continuará con su política de limpieza étnica. Y no lo decimos nosotros, sino que diversas organizaciones de la sociedad civil y de ayuda humanitaria están denunciando que el riesgo de genocidio continúa siendo altísimo. La agresión militar, además, va contra toda legislación internacional y viola, además, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el alto fuego en Siria, en definitiva, ¿qué es lo que pide y exige nuestro grupo al Gobierno? Pues en primer lugar, al respecto del conjunto de Siria, evidentemente hay que poner fin de manera inmediata a las masivas violaciones de derechos humanos que suce desde hace más de siete años la población civil y los pueblos eh, en Siria. Y hace falta, además, una eh, tregua humanitaria garantizada por la comunidad internacional y negociar un acuerdo de paz definido. Y, finalmente, al respecto de Afrin, y concluyo ya, nos parece que es imprescindible eh, que el Gobierno español cumpla con el deber humanitario que tenemos todos y todas, que retire, además, el contingente de tropas españolas que en la actualidad permanecen en la base aérea de Incirlik dando cobertura a ataques de este tipo, poner fin... Además a las transacciones de armas y a las alianzas políticas con regímenes eh, como el de Turquía que están eh, evidentemente cayendo en una auténtica deriva autoritaria y además instar en el marco de la Unión Europea a que se activen los mecanismos de congelación de ayuda financiera y suspensión de acuerdos preferenciales aduaneros y comerciales con Turquía. En definitiva, abogar por un, un equilibrio geopolítico en la zona, abogar por la defensa inexcusable de los derechos humanos, abogar por la defensa de la soberanía de Estados y pueblos y, finalmente, abogar por una paz sin injerencias de potencias extranjeras. Muchas gracias. Pues muchas gracias.